me quedará de otra pero tendré que hablar con todos ustedes, hola, buenos días, tardes o noches o a la hora que están viendo este vídeo, vengo a hacerles una información que la tienen que saber, así es. Es el Kevin de The Maggie anda y Tona usa fan chingando de nuevo porque, siempre anda de pinche arrastrado, rogándome que sea su puta amiga. A ver furro de mierda ya te dijeron muchas veces cabrón, no quiero saber nada de ti. Todos saben que tú eres el malón que intentaste tumbar a todos los usuarios, nos quieres echar a la chingada. Ahora resulta que el cabrón anda sacando puras mamadas, que alti es fan del PRI, que hizo que Pingas Studios Productions 2K9 mostrara su cara, Kevin con cabeza de marihuana, ya te dijeron que no nos estés jodiendo con ser tus amigos, si no queremos ser tus amigos, no, me puedes obligar, si haces vídeos malos fuera de mis usuarios y de mí, eso ya es acoso contra el bullying que por mi culpa estoy, a ver pendejito, ¿Quién fue el mamón en los vídeos de la mosca Maggie? que es castigada, sabiendo que era un meme. Te voy a dar patadas de Kid de Buddy en varias veces, y te voy a poner el vídeo de la épica pelea de Rick y que lo de Onan Cartoon Network fan, también el video de Calamardo golpeando al cliente con la caja de pizza del usuario de la pelea. Sabes que fuiste el cabrón que anduvo criticando al video de Serena Surrender que parte al rayo matuna la mitad con contexto chatarra cancerígeno, que decía que era malo y qué cosita por cosa fue el pendejo que plagió el video de Max and Ruby Fanatic y en la publicación de fan a mí a ellos, y ahora quién fue el cabrón que anda pirateando los capítulos del gas, high Hi, hi Pot y Yumi, Mr. Men Little Miss y las series de castigo él siempre se puso a simpear a mis vídeos, nombrándome como amiga, diciendo Click que si no block. lo era, me iba a matar, Click es obvio button. que tú, te lo mereces Click papacito, por eso te pasan la mierda es que te pasan, Cristo Click pero como se llame era mejor que Click la mierda que eres ahora, a ver elegido, tú crees, que me la paso tirándote mierda y media, si soy tu doctor huevo o como se llame tu vida, no quiero saber nada de ti, yo soy una persona digna quien respete humilde y sencillo que no le pide nada a la vida, pero que venga alguien querer te acosar. Y creyendo que un animal que ni siquiera existe, también diciendo con el kinesis mi akatara, no digas mamadas Kevin, recuerda quiénes fueron los que son mis usuarios, que ya se unieron para funarte. Bueno mis ninis, es hora de levantarnos, con fuerza y atacar al canal de Kevin de The son Magian Daytona USA y que soy un Gamer X de 2021 Returns le cierre su cuenta, para que estén libres mis usuarios, si no, soy Amionuki y esto es HiHiPoCM y Yumi ya no subirá videos. Bueno. Colaboradores, subs, panas, es hora de alzar nuestra bandera de defensa y ponerle un alto total a Kevin, que solo lo que quiere es atención, cosas que ni le dieron de chiquito y seguramente lo funen ninis panas colaboradores nació e internacionales ya es hora de unir fuerzas e ir a denunciar el canal de kevin dice que soy panista no mames kevin ni 18 años tengo no tengo derechos a elegir un partido político y si lo hiciera no iré a la primera con el puto prío pan tiran la mierdita de kevin por fin esto es todo ninis digan en los comentarios si se unen o que porque ya está mal que me chinguen y te chinge la madre en fin estamos a la orden cuando he necesite, ahí estaré, déjenme si están a favor de Kevin o lo que se unen a la campaña, les agradezco a que se unan a la unión anti-Kevin de debut son Usafan, hasta luego.